¿De qué quieres tu bonice? De hielo. No mames. ¿Qué sabor, pendejo? Quiero un bonice ¿Qué sabor? Dámelo. ¿Pero qué sabor quieres, pendejo? Chocolate. Güey. ¿Eres pendejo, te haces? Mm, esa pregunta no la estudié. Te voy a dar del que sea, güey. Quiero el de chocolate. Güey. Pues adivina qué, padrino. ¿Qué? ¡Me vale verga! ¡Ay te van dos de fresa! Te voy a acusar ¿Ah, ¿Oh, sí? Con la asociación de voiciñarería ¡Ni existe esa mamada, güey! He vivido engañado Mira, güey, del 1 al 10, ¿qué tan pendejo crees que estás? No sé contar, güey mm, ¿Me vas a dar mis bonais? Sí, güey, ya me diste lástima a ver. Toma, wey. Estos son especiales. Sabor, choco, caca. Choco, ¿qué? Choco, cacahuate. Maravilloso. <risa> Me diste caca, maldito enfermo. Caca, guate. Me engañaste, desgraciado. Te dije que eran especiales, güey. Así como tú. Me vengaré. ¡Pero no sin que antes pruebes mi sabor secreto! A ver... Ponáis de piña. Un momento... ¿Por qué salamiados...? Te mentí, güey. ¿Es pi pi piña? Es uranio. ¿Qué? Te quedan dos segundos de pita. Perro. Oh.